Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a realizar eh, una práctica sobre una sección sagital media de una imagen de resonancia magnética potenciada en T1. Para ello, os invito a que vayáis al tema 9, que, que es lo que estamos estudiando, sistema nervioso central, y que eh, os vayáis a actividades, en actividades, perdón, en recursos, en donde pone práctica con resonancia, os redireccionará directamente a esta página, que es de Radiopedia-ORG. Bueno, pues en esta eh, nosotros vamos a encontrarnos, bueno, con distintas eh, secciones del, de, del sistema nervioso central del cerebro, ¿vale? Eh, lo que puede ser coronal T, potenciada en T2, axial en T2... Nosotros vamos a quedarnos a estudiar Sagital T1. Y lo, entonces lo que tendremos que hacer, pues será irnos eh, con el cursor viendo avanzando por, a través de los cortes ¿vale? y vamos eh, a ir viendo que van apareciendo estructuras. Lo que sí tendremos que saber es dónde estamos situados. Esta será la parte anterior o rostral ¿vale? de la imagen y esta será la la, bueno, la parte posterior. Nos vemos, aquí vemos una imagen que va a ser el cerebelo y aquí tendremos otra imagen que es el ojo, con lo cual ya nos está indicando en, bueno que esta es la parte rostral y que esta va a ser la parte posterior. Si yo sigo avanzando, bueno, veo que aquí me está saliendo una sombra. ¿vale? Esta sombra ya son los ganglios basales. ¿verdad? Y si avanzo un poco más, ya me encuentro con qué tengo, fijaros aquí, me aparece el núcleo caudado. tengo aquí lo que va a ser eh, el ventrículo lateral, ¿vale? Y fijaros, vamos a avanzar un poquito más, ¿vale? Y ya tengo, tengo eh, lo que nos vamos a encontrar será eh, lo que es el, el núcleo caudado, ¿vale? Los ganglios basales, el tálamo, ¿Vale? Nos encontramos el cerebelo y esto que veis por aquí no es otra cosa que va a ser el surco parieto occipital. También nos vamos a encontrar con el, esto es el, el seno sagital eh, posterior. Bueno, vamos a seguir avanzando que lo que nos interesa es llegar a... Eh, bueno, nos está apareciendo ahora la protuberancia, si os fijáis, tenemos aquí la protuberancia perfectamente. ¿vale? El cuerpo calloso va apareciendo... ¿Vale? Y tenemos el mesencéfalo y fijaros, este sería el corte ideal para poder estudiar. Vamos a intentar que siempre nos quede este corte en el cual podamos ver perfectamente este eje central que está compuesto por la médula ósea, bulbo bulborraquidio, protuberancia y mesencéfalo. de acuerdo? Bueno, pues vamos entonces, una vez que tenemos ya este eje central, vamos a empezar a describir las estructuras que nos vamos a, eh, a poder encontrar. Vale, eh, bueno, eh, pues vamos a ir eh, la parte anterior al eje que nos acabamos de decir, nos vamos a encontrar a nivel del bulbo eh, raquídeo, nos encontraremos con lo que va a ser la cisterna infratentorial. Si subimos un poquito más, a nivel de la protuberancia, lo que me voy a encontrar es la cisterna pontina. Y si llego al mesencéfalo, lo que me voy a encontrar será la cisterna pontina. Interpeduncular. Si voy más hacia rostral, pues te, podré visualizar lo que es la glándula hipofisaria, ¿vale? que estará en la silla turca, está justo encima de, de esta estructura negra que será es el seno esfenoidal. Y esto que veis aquí no deja de ser, si podemos mover nuestro el cursor, esto que vemos aquí va a ser el clibus del esfenoides. ¿de También podemos ver lo que es el proceso. La apófisis odontoides, la tenemos aquí, esta es la apófisis odontoides, ¿vale? Esas todas son estructuras que nos vamos a poder encontrar, fijaros aquí que bien se ve, la apófisis odontoides. Son estructuras que nos vamos a poder encontrar siempre anteriormente a este eje que acabamos de decir. vale Posteriormente, bueno, pues posteriormente lo que nos vamos a encontrar en un primer momento a la altura... Eh, del, por encima del agujero magno, va, de, sí, del agujero magno del occipital, lo que nos vamos a encontrar va a ser eh, la cisterna magna, ¿de acuerdo? La vamos a dejar aquí, la voy a dejar en esta posición para que podamos estirarla bien. La cisterna magna, ¿de acuerdo? Si yo subo a, la, a nivel de raquídeo me voy a encontrar también la amígdala, y si ya subo a nivel de la protuberancia hacia caudal me voy a encontrar que esto será el cuarto ventrículo, ¿de acuerdo? Tendré el vernis ¿vale? y el, bueno, los hemisferios del cerebelo. El cerebelo va a estar rodeado por lo que se denomina la tienda del cerebelo, que estará formado por eh, lo que es el seno recto y el seno transverso. Seno recto y seno transverso. Vamos a subir un poquito más y nos encontramos con esta área de aquí, ¿vale? Que será el mesencéfalo, ¿vale? Y entonces, eh, el mesencéfalo, veis esto, esta lámina de aquí, nos vamos a encontrar eh, lo que se denomina la lámina cuadrigémina, que está formada por los colículos superior y posterior. Fijaros, esto sería la lámina cuadrigémina a ver si le podemos hacer, aquí se ve mejor, colículo superior y colículo inferior. Hacia posterior de esta lámina nos encontramos, bueno, pues con esta cisterna, y esta es la cisterna cuadrigénina, ¿vale? Encima del colículo eh, superior, a ver si nos metemos bien, lo que tenemos que localizar va a ser la glándula pineal, aquí tenemos, ¿vale? Vamos a tener que localizar aquí la glándula pineal. Bien. Y a nivel del mesencéfalo nos vamos a encontrar el conducto que va a, eh, eh, que va a comunicar el tercer ventrículo con el cuarto ventrículo, que es el acueducto de Silvio. ¿Vale? Eh, si pasamos entonces más arriba nos vamos a encontrar lo que es el tercer ventrículo y en el tercer ventrículo, si os fijáis... Bueno, pues además de que está lleno de líquido cefalorraquídeo, nos vamos a encontrar con esta imagen un poco difusa, que es el tálamo. Sabemos que el tálamo está compuesto, formando la, las, paredes del, las paredes laterales del ventrículo eh, del tercer ventrículo. Eh, eh, superiormente al tálamo nos encontramos esta estructura de aquí, que será el fornix ¿vale? Y, como ya sabemos, eh, anterior y ventral al tálamo lo que nos vamos a encontrar es un área tal que esta que eh, no es más que el, el hipotálamo. En el hipotálamo vamos a encontrarnos en el suelo esta estructura que es el cuerpo mamilar. Luego iremos ¿vale? un poquito hacia rostral y nos encontraremos con lo que va a ser el infundíbulo, ¿vale? que está conectando con la hipófisis, ¿vale? y también encima de la hipófisis, de la glándula hipofisaria, nos vamos a encontrar pues, eh, lo que será el quiasma óptico, ¿vale? En esta imagen no es que se vea muy allá, pero bueno, tendríamos que estaría aquí el quiasma óptico. Eh... Sí, podemos seguir ascendiendo y aquí nos vamos a encontrar, pues, el, el agujero que comunica el, el ventrículo lateral con el tercer ventrículo, ¿de acuerdo? Que es el agujero de Monroe. Perfecto. Y ya estamos en el cuarto en el ventrículo lateral. En el ventrículo lateral, nosotros lo que vamos a poder visualizar va a ser el cuerpo por encima. Bueno, localizamos el cuerpo calloso con sus tres eh, partes, ¿vale? O sus cuatro partes, que es el pico, rodilla, tronco y rodete. Y ya para terminar este vídeo, comentaros que, bueno, pues esta parte de la corteza cerebral, que esta es la porción marginal de la corteza cerebral, es lo que le vamos a, a denominar la eh, el giro del cíngulo, ¿vale? El giro del cíngulo que pertenece al sistema límbico. Pues nada más, hasta aquí este eh, mini vídeo. Ya sabéis, si tenéis alguna duda, no dudéis en... Eh, bueno pues resolverla a través del foro que tenemos en el aula virtual o si no en clase hasta el siguiente vídeo chicos.